La mosca La mosca, la mosca. Riri, riri, riri. Ok, ¿cómo están? Oye, es sábado, no sé, se supone que como. 22, 20 algo de, ah, no, 22 es hoy que estamos grabando. ¿no? Ajá, el 20 algo de octubre. 22, ahorita te digo 22. Y creo 23, que sí es 2015. 24, ¿no? 24, bueno, de octubre de 2015. Sí. Y después de un breve lapso de. de, ¿De Oceánica, ¿no? De Oceánica, sí, después de nuestro retiro de Ayahuasca, nos tocó un mes de, de bajón. Entonces, luego de ese pequeño mes de bajón, pues ya estamos aquí nuevamente en la mosca brillid y como ustedes escucharán ya está este con el instrumento en la mano don señor y este Miguel está aquí listo también con su cámara y bueno no sé si alguna vez comentamos últimamente que que Miguel se incorporó ahora en la sección de video no eh, pues no bueno, no es que se lo quería decir yo pero si tú lo vas a hacer todo pues, no hay problema, no, adelante, adelante, vas Exacto. vas, Pégatele, vas. pégatele, porque si no, no se escucha nada Bueno, este, como hoy va a haber creo que una serie de muchos invitados Y estamos aquí en un café buena onda, que más al rato les decimos dónde Y están todos jugando, desafortunadamente dejaron de hacer el río de los dados Y eso era lo que le daba la super mega onda ahorita, Y bueno. pues bueno, en fin, entonces nos los vamos así en, ¿cómo se dice? En seco, ¿no? Que eh. se nos vaya en seco No, <risa> estamos tomando un buen café, que buen hay que dar las no. gracias de que estamos tomando un café, este, americano el tuyo, que es? Americano también Americano también ah, Creo que este, Miguel es un lechero, ¿no? Miguel, pues, entonces estamos comenzando con el pie derecho Y este, creo que tienes algunas noticias que dar, ¿no, mi Jaime? No, no, bueno, pues No, como, ah, bueno, está chido entonces. Así como quedar tampoco, pero sí me gustaría comentarlo con toda la banda Porque, bueno, después que dejamos de, como tres programas De que nomás no, este, se juntaron muchas cosas No te encontrábamos y eso estaba yo por ahí, ¿no? estaba yo con mi negocio de monas de A5, ¿te acuerdas? Sí. Este, no, fíjense que queremos ofrecer una disculpa pública a todos, este ahora que pasó lo del 12 de octubre y que creo que la banda andaba muy beligerante y todo eso, pues en Venganza les mandamos un nuevo cónsul que la verdad... este Amerita una disculpa pública sí. a todo el pueblo catalán. Bueno, creo que anda por ahí circulando un meme que dice algo así como que los españoles nos trajeron la viruela, nos trajeron, ¿qué más nos trajeron? La viruela negra, no, todo. Este y nosotros les mandamos a Fidel Herrera Beltrán. Entonces, bueno, ahí más o menos vamos nosotros saliendo al delante, Yo ¿no? creo que sí salimos. muy de acuerdo. La verdad es que, independ... o sea, yo la verdad no puedo decir así como asegurar y aseverar todo lo que se dice. De que es jefe del cártel y no sé qué eso si sí no lo sé, ¿no? Eso es así como... Sí, claro, es una leyenda urbana, banda, sí. Claro, ¿no? claro. Sí. Lo que sí podemos decir es que realmente no es un, un este eh, cónsul de carrera, ¿no? como claro. Hay otros eh, sí. muchos y que ah, la verdad sí, es que es, que ya, es un claro. puesto, un trabajo que amerita la preparación y el conocimiento de claro. ciertos... Este... Claro que fue de aquellas personas como Daniel Cosío Villegas y todos aquellos que realmente eran... De, de cepa, no exactamente el mismo Octavio Paz claro. y, incluso aunque estemos de recuerdo o desacuerdo el mismo Castañeda no así es entonces un, hay unas cuestiones ahí protocolarias que la verdad yo dudo que este nuestro flamante gobernador conozca y que esperemos no nos hunda sí. mucho más este, nuestra imagen que ya de por sí ya está totalmente en, en el aviso pero sabes que, que tú y yo con este programa lo podemos sacar adelante al estado lo de aquí este, no. los aliados no, supuesto, no. no para nada eh, para no. nada fíjate que siempre siempre queremos dar las gracias no de que el programa lo podemos hacer con todo lujo de este de, de, de libertad de expresión no y jamás ha pasado a mayores no entonces no, claro, será claro. que nadie lo escucha tal Exactamente. vez también sí, Como dijimos en el encuentro afortunadamente vivimos en México y en Veracruz en específico claro. Donde el derecho a la libertad de expresión Es algo que ya está garantizado claro. Y que así se estudiante pues Un reportero vamos. nunca jamás te van a Ahí vamos a matar, nosotros ahí, aparecer, vamos, este, eh, ahí vamos nosotros, Jaime ¿Cuánto tiempo llevamos aproximadamente ya con este programa? A ver si te acuerdas Se ha sido en febrero el primero Sí, a finales de enero Ya vamos para el año, no hay todo parece Todo ser tranquilo, que, todo como todo si nada Ya me cortaron toda este, <ríe> clase de beneficios ahí, <ríe> Fiscales <ríe> Okay. Bueno, la verdad, bueno, lamentable y bueno, una disculpa al pueblo catalá Por este pequeño inconveniente que acabamos de enviarles Y ojalá todo se resuelva pronto ¿no? Ojalá, ojalá que este, por allá se queden los los recuerdos, ¿no? Este Algo algo íbamos a comentar, Jaime Pues yo quería comentar también la, eh, lo que está en, la ley que está ahí en estudio En la Suprema Corte de Justicia Porque ya es que tenemos muchos amigos petateros Sí entonces, para Beneflácito de ellos, ya está así como eh, ahora sí que está, está estudiando la Suprema Corte de Justicia el asunto este de si se va a poder ya legalizar el uso con fines eh, terapéuticos, terapéuticos médicos, lúdicos, lúdicos, y, eh, lúdicos, ah, lúdicos. El uso de la marihuana, o se van a permitir sembrar tus plantitas y. Sí ponerle durísimo, ¿no? pero no no o sea, se entiende que es para un como un tono ¿no? finalmente no, no, no. Sí, a ah, sí, todo ah, ah qué o sea, bueno que, que lo aclara parar, estás enterado sí ah también ah el que... el... bueno fíjate que hace hace un par de meses creo que se, se hablaba fue un tema muy sonado el de una niña que tenía un padecimiento no y que parece ser que el uso este adecuado de de este de esta esta hierba, de esta hierbita, este le ayudaba le, ayudaba, le ayudaban mucho, ¿no? Entonces, pues, probablemente sea la entrada, ¿no? Un milagrito que pasó ahí, ya, sí. pues, de ahí en adelante, ¿no? Como qué amigos, bueno? Miguel y yo tenemos glaucoma, pues también, pues, luego a veces nos juntamos sí, a, sí, terapéuticamente sí, sí, a, a sí, sí. cotorrear el punto, y me a ver, imagino. A ver qué también nos ha hecho, ¿no? Y creo que hemos perdido la vista, pero bueno. No, la vergüenza más bien. También, también, y en pleno cinismo. Pues, sí. Pero bueno, la cuesta es que ya está la, eh, el estudio. En Hecho. la Suprema Corte de Justicia Y vamos a ver qué deciden los señores Creo que fue de cooperacha, algo así ¿no? Vamos a ver qué deciden los este, señores ¿Cómo se llaman? Este, los que están ahí, en la Suprema Corte Jueces, ¿no? Sí, sí, sí Los ministros, los ministros también, de la Suprema Corte, decirles, claro me es que yo me, distra me distraje porque creo que me iban a dar algo de comer Y ya me lo quitaron, nada de eso, ¿verdad? No, no. no nada, Ah, bueno okay, okay. Ah, vale. sí, sí, sí, sí Sí, antes de... a ver, dice... No, no, no este... Termina de decir lo que ibas a comentar Y le seguimos. No, vamos a comentar que estamos aquí en Café Argonautas ¿Verdad? Este... Sí, ¿no? En la librería de los Argonautas Qué bueno que lo aclaran, ¿no? Porque este, parece que yo no sé nada Absolutamente ¿no? <risa> Lo que pasa es que queremos comentar <risa> que <risa> <risa> Yo no fumo, cara, y fíjate nada más Bueno, eh, queremos comentar que fue todo de manera este, sin planear como siempre pero bueno a raíz de hace una semana que nos invitaron a, a, una, a una lectura ahí de nuestras barbaridades ahí en, el, la, en la casa del caricaturista conocimos a Alfredo arquitecto verdad que este que, que me parece que está aquí como socio en el, en el café fauno y nos invitó muy amablemente a venir aquí al café y este pues es muy grato para nosotros eh, estar aquí el día de hoy y vamos a conversar con pues, la gente que está aquí y con con el dueño o uno de los dueños verdad me parece del café y sí este propietario de la librería los argonautas no entonces bueno estamos este transmitiendo desde el café eh, del oh, Fauno bueno. y la librería de los argonautas porque no perfectamente bien dicho pues sí como tú dijiste estábamos en el encuentro editorial contracorriente y ellos tuvieron a bien porque no sabían lo que hacíamos tuvieron a bien invitarnos pero la verdad estuvo bastante chido porque este Creo que tuvimos la oportunidad de conocer como a otros editores que también andan por la vía de freelance, exactamente por la vía libre y este pues bueno de repente no sentirse solo en el mundo este, claro. aliviana un poco el asunto ¿no? Sí, fíjate que este, yo creo que en el transcurso de, del programa vamos a ir comentando cómo estuvo, cómo lo vimos, qué, qué, este, qué pudimos apreciar, porque este, nos encontramos ahí a banda que no solo se dedica a la, a la expresión este, por medio de la publicación, sino que había gente ahí este, también que, que estaba eh, hablando de, de otras cosas y exponiendo, por ejemplo, el caso de, del buen Espec cara que nos encontramos por ahí y otras... Otras otras, personalidades, otras bellas ¿no? personalidades ¿no? Entonces, este, no sé cómo andamos de tiempo Mijay, menos pues si cortas el... Un minuto antes de hacer la pausa trenebunda okay. La pausa comercial sí. No, antes de irnos al primer rolón de la tarde este como obviamente Les hemos dicho en repetidas ocasiones Esto salió de la nada Entonces pues No va, sabemos va cuál, ser... pero ¿Qué tal si...? Va a servir a la improvisación, que sepan ah, todos este Así debe y, ser, pues, eh, hace, al calor hace, de un buen café Hace rato me estaba dando mucha risa porque Una amiga me preguntó que Cómo hacíamos nuestros guiones y cuál era Así como la temática y todo Y no me creía que realmente nunca hay guión Y nunca hay nada sino bueno. Todo es al, al, así como el cubilete no Te, te avientas <risa> y a ver qué, qué, qué Cuál te sale cabrón. El cubilete, oye bueno este tu cubilete ¿Qué te iba a decir este? <risa> Uh, no, bueno, acaba de decir que al principio pretendíamos hacer una especie de cámara. Una ¿no? especie de guión, pero en realidad nunca, nunca nos salió, ¿no? Saluda entonces, a tu mamá Entonces, este, no voy a saludar a otra persona que está cumpliendo años precisamente <risa> Ah, ¿no? sí, cierto, ¿verdad? Saludos a la hija de aquí, de don señor, que está cumpliendo, ¿qué será? 12 años, 12 años. Don't qué don't barbaridad, see. cómo ha pasado el tiempo Quiso, este, Quise traerle a la fuerza, no se dejó, no entonces, se dejó, bueno, hace bueno bien, me pidió porque... que le llevara algo de regalo, pero, o está pues, ahí, ¿no? Pues bueno, pues podemos mandar una foto del orujo. De así es, hoy, así hoy viene perfectamente alineado. Con una camisa de su propia autoría, me parece. Exactamente, ¿no? muy bien. Orale, Entonces vamos orale. a un rolón y regresamos a la Mosca Brigitte. Bueno, pues volvemos aquí a la Mosca Brigitte y este queremos comentarle porque no lo habíamos hecho y porque, bueno, no había habido programa, ¿no? Pero el día 3 de octubre del presente... Eh, salió el nuevo número de Cultura Errante, es el número 16. Eh, se supone que yo tenía que traer el, el, el, la editorial para leerla y pues obviamente se me olvidó y por eso no la vamos a leer. Pero, Pero la pueden encontrar ahí en el blog, ¿no? Exacto, además yo leo muy feo y mejor pues leanlo ustedes mismos directamente en, la, en el blog de Cultura Errante. Se es... pasa lo de Bukowski tienes que estar borracho para que te salga más. Exactamente, porque si no, no veo. O sea, Www.culturaerrante.com y ahí la pueden leer, este, li este libro, este mes, eh, salió bastante... <risa> Sustancioso. <risa> sí, no, bueno, es que me asustó la máquina del café, yo ya oigo así como vapores raros y ruidos y pienso que es un alien. Oye, valdría la pena comentar que la portada de la revista en esta ocasión es del colaborador este que es de allá de Marruecos, ¿me dices? Ah, sí, sí, es este muchacho, Ashraf Basnani, creo vale. que así se pronuncia el nombre. Eh, ¿Qué te dice? ¿Qué te platica? Nada, está muy, él está muy feliz y contento. Y dice que cuando la familia vamos a ir a probar hashís día de veras, vayamos a Marruecos. Bueno, no, eso no lo dijo. Pero... Yo, no sé cómo, yo no sé cómo todas las pláticas terminan en ese. En ese sí, no, ti todo eso. En qué mundo vives cabrón. Es que, cabrón, la verdad es que está muy bueno. ¿A poco no, Miguel? El, el que dan por allá el chocolatote de aquella zona. Uf, me acuerdo y me quiero regresar. Yo creo bueno. que sabes que esta vez iba a pasar a la censura. Sí, el, no, le damos corte ahí. Okay. No, me... no, bueno, la verdad es que bueno es un artista gráfico, autodidacta este, marroquí y pues él no sé dónde descubrió la revista, total que nos envió su chamba y ahí está en, en el nuevo en el nuevo número, ¿no? Así es. Hay una, un texto que viene ahora en inglés que me decías tú hace unos meses que bien valdría la pena estar este, incluyendo eh, algunos algunos comentarios, algunos textos en, en otros idiomas, ¿no? Para que pues esto fuera un poco más allá de, de, este, de, ma de Mallorca. <risa> este, ¿Qué? Ah, sí, bueno, lo que pasa es que pues como a este personaje marroquí, ya ves que ya hubo una chica de Polonia y así como que hay banda de varios lados. Entonces creo que ya vale la pena, además es que es un, de una organización eh, que está en Suecia uh -huh. y pues eh, bueno, pues creo que también sería conveniente hacer textos inclu incluyentes. Pues, ¿sí? Incluyentes, pues sí, total no nos cobran por una página electrónica más, no por o sea, en la revista una página más, una página menos, no nos cuesta pues aquí no, a nosotros no. nada, ¿no? Levemente de esfuerzo, pero todo de ahí, ¿no? O sea, sí, viviendo, porque, ¿no? porque el que hace la revista no se cansa, ¿no? No, pues ese pinche güey, es poca madre, es inmortal, cabrón. Incansable. Exacto. Wey. Bueno, este, total que está buena <risa> revista. Y habla de esta también, de esta asociación internacional que van a presentar un evento con organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Eh, este fin de semana que viene precisamente en Suecia. Y bueno, esperamos que y supuestamente quedaron muy formales que el año que viene nos van a invitar porque dicen que somos la onda, así es que bueno, tal vez en octubre del año que viene estemos visitando Marruecos, Suecia y y parte del extranjero. Y parte de Oye, fíjate que estaría, estaría bueno también este platicar más sobre la revista. Normalmente siempre nos quedamos cortos con, con el contexto de, de, la, de la revista y este pues estaría padre no hablar un poco más en, en esta ocasión creo que nos acompaña también este eh, Zúñiga, no la este, la colaboradora de siempre no. Ah, sí, siempre está esa chica, la verdad es que ella es de las pocas que no fallan, yo no sé de dónde saca esa disciplina, pero ella… Creo que es más disciplinada que nosotros. Sí, incluso. totalmente, ella semanalmente entrega su texto, yo iba a truena o relampagueo, le dé chingungulla, no importa, ella la verdad es que siempre cumple con su texto, y hay muchos más, la, la verdad es que sí, te, sí se ha extendido bastante. ¿no? Eh, sí. Por cierto que me, dejó, me dijo nuestro compañero Jesús García, el siempre bien peinado Jesús García, que este, si quieren unirse al, al al programa este de activamente, pues es el momento porque se están abriendo ahora los, ahora sí que para los que apenas van a empezar a hacer ejercicio, como ustedes saben en la asociación tenemos una parte dedicada a la, al ejercicio, a la activación física, y de, es de la cual se encarga Jesús García, entonces por ahí si ustedes llevan a bien, o quieren empezar a ejercitarse, pues nos vemos en Los Lagos, lunes, miércoles y viernes 10.30. O sea, Yo siempre voy, cabrón. siempre sí, no, Arturo es el primero que... Él más llega a las seis y media, ¿cómo ven? <ríe> oye, ¿qué nos puedes platicar de la sección aquella aquella tan nombrada y tan gustada de, de la cuestión Linux? Y, y, ¿Eh? la, la cuestión Linux. La cuestión del software libre y el apoyo que haces ahí técnico para la gente que le, no le entiende mucho la computación. Ah, oye, por wey. cierto, que lo, eso sí no lo hemos comentado, pero... Gracias a que ya tenemos la inclusión de, de Miguel Hidalgo y González, eh, creamos el canal de YouTube y hay ahí ya unos videos de música en vivo, están los de María Moctezuma. Están ah, los saludos de a María Miguel, Moctezuma. Y también están los este, videos estos, eh, pues como guías, ¿no? Eh, para tutoriales. La, pues, tutoriales, La cuestión de los, del software libre y tutoriales para cosas de computación en general, ¿no? Que, que le pueden ser útil a cualquier individuo que use un aparato de eso, si tenga conexión a Internet. Entonces visiten el canal de YouTube, la dirección no me la sé, pero pues si entran ahí al blog claro. de Cultura Errante, están todos los enlaces a todísimos, todo lo que hacemos, todísimos. son como 45 enlaces. Bien Jaime, pues creo que ya nos nos despedimos del segmento. No, pero este... Sí, no, ya, no. Rápidamente una última nota, voy a leer una cosa que me encontré, que parece estás muy, increíble. Muy, estás muy lector hoy. Sí, parece incre... es que estuvo increíble y yo no sé si sea verdad, si sea mentira o sea el de forma que nos espía. Pero estaba yo en Twitter y encontré un tuit que decía, que decía un diputado federal por Veracruz. Dice, el correcto manejo de los recursos financieros de la nación es una prioridad en la agenda legislativa. ¿no? Uh -huh. Yo le contesté a, al legislador Adolfo Mota y le dije, así como hizo usted en la SEP, que me bloquea, cabrón, ¿Pero por qué, cabrón? No sé, güey, se puso sencillo Pero acuérdate que Adolfo Mota lo conocemos desde que era Chavos, creo que es amigo tuyo de, de la infancia, ¿no? De no, perro no. <risa> no, no, en serio, pero... estoy hablando en serio, cabrón Pero de aquellos tiempos de Basil Sí, está... sí, sí, de aquella época Cuando estaban eh. las 58 legislatura Me acuerdo que iban muchos de ustedes para allá ¿No? Ah, no, no era usted. No. Yo no, pero bueno, total que se indignó porque le pregunté eso. Sí. sí, se refería igual. De la misma manera que hicieron los responsables manejos en la sed, pero, pues, no, pero no, no lo vamos a poder saber porque se indignó y me bloquearon. Nah, pero yo creo que después está, más bien está pensando la respuesta, una respuesta este digna Alifai, de la mosca. Sí, claro, yo sí. creo que no hay ninguna bronca Esperemos al... la respuesta más bien. ¿Cómo se llama el organismo? Este? ¿Alifay? ¿no? Sí. Pues, en algún momento me acerca la. No, fíjate que este que ahora que mencionas eso de la libertad de expresión y, y su correspondiente respuesta, ¿no? Este vale la pena recordar, ¿no? Hace que será unas dos semanas platicábamos este con, con el Eligio el hijo del de la Rueca y con Jaime acá presente que este, que hay bueno una especie como de cacería de brujas en cuestión de las radios, las radios pequeñas, no, las radios comunitarias, ¿no? radio cultural campesina, como la de Tío Celo, y estamos haciendo lo posible por apoyar a la radio y quisiéramos también que la gente nos apoyara con eso, ¿no? Es una radio importante y me recordé esto porque precisamente en un programa en la radio que se llama Cabildo esto por el cual recibieron el premio Nacional de Periodismo. Este, la intención de ese programa es invitar a los políticos, invitar a los diputados de la zona que le corresponde y bueno, ahí entonces que la gente este, normalmente les, les hace preguntas ¿no? Ese tipo de radio está en, en peligro de extinción, por decirlo de alguna forma y sí vale la pena, ¿no? De repente hablar con, este, con la gente y que la gente conteste, los representantes y, populares pues. Y creo que Radio Teocelo está haciendo ahora una especie de cooperacha ¿no? Así como sí. de rifas y de todo lo que sea para poder hacer el la digitalización, la, la conversión a digit la digitalización. Y fíjate que este, bueno, por lo, por todos sus medios están pretendiendo pasar a este, a la historia a través de la digitalización, pero pues la verdad es que es muy difícil con sus pocos recursos. Yo he comentado todo el tiempo que, que la radio se sostiene de aportaciones voluntarias de a 25 pesos, ¿no? Y estamos hablando de muy poca gente. Entonces incluso estamos haciendo una especie de este, de, de, de maqueta, ¿no? Para, Ver la posibilidad de armar un conciertito Ahí con la banda este local Con músicos que ya han dado una respuesta positiva Para que se haga esto Y, y bueno, incluir a, a toda la banda que quiera acercarse Y este hacer de ese evento, algo en apoyo a la radio. ¿no? Exactamente, igual a ver si sí, aparte de la banda que nos escucha, o sea, ahí se junta unos centavos, ¿no? Y co coopera, pues sí, sí o sea, bien, estaría bien. entre más sea, pues mejor. Claro, ¿no? claro. Porque además creo que no es nada barato, ¿no? Son varios millones. No, no, son millones, estamos hablando de millones de pesos para poder hacer la conversión, entonces. este Déjale, hablo a Emilio y a ver si. Sí. Si a través del. ¿Cómo se llama? ¿Un teletón. Teletón. O qué? teletón es una, una, hay un pequeño pantalla. donativo para. para ojalá comer. se pudiera. O que sea, podía, sea, podía, sea ojalá. una tablet, ¿no? Este. Creo que nos hace una señal ahí, Miguel, medio acá de que ya, ya vámonos al corte comercial. Ya rebasamos ya no, el tiempo. Adelante. Electra ya no va a querer pagar. ¿no? Sale, <risa> bueno, vamos a una pausa y regresamos a la mosca Abril. Pues bueno, ok, volvemos aquí a La Mosca, brillit luego de semejante rolón que acabamos de escuchar y pues vamos a pasar eh, momentáneamente a una entrevista como es siempre nuestra hermosa y sana costumbre, eh, enterarnos un poco eh, del quehacer de otras personas y la verdad es que generalmente ha sido muy enriquecedor, ¿no Arturo? Así es, fíjate que teníamos pensado, ¿verdad? que siempre pensamos y pocas veces este lo llevamos a, a, al cabo, pero como lo decíamos en el corte anterior, el, eh, tuvimos a bien este, encontrarnos con Alfredo en, en, en el evento en el, al que nos invitaron y resulta que ya estamos aquí. no Entonces este, la intención era eh, sí ir a algunas, algunas cafeterías, pero pues qué mejor que esta que cuando nos encontramos que aparte de la cafetería se encuentra la librería Los Argonautas estamos precisamente con el propietario de la, la librería de Los Argonautas, entonces pues, nos gustaría saber un poco de historia respecto de la, de la librería. Me parece ser que… este Sí. sí, es la librería. Me acaban de venir a preguntar por una librería y ahorita este, así nos gustan los programas está que se hacen. Entonces, qué mejor presentación, ¿no? Exactamente. Muy bien. Sí, este... Vamos a seguir platicando ¿sabes? para que vean que es cierto lo del programa que estamos en, en, este, en vivo. ¿Te acuerdas que así nos pasó una vez que estábamos en un café y la chava nos trajo la cuenta <risa> programa, Pero bueno, la trajo porque sabía que, nos, que normalmente Entonces, si nos vamos pegar, sin pagar. ¿no? Sí. estos güeyes tienen cara de que se van a tomar... Oye, pero está ¿no? padre, ¿no? Que haya pasado no, eso Parecería como si lo hubiéramos planeado, güey. No, está bien, no. cabrón. ¿no? Entonces, Además, este, Lo grabaste, por favor. Ay, bueno, este, como manera de introducción, este me decía el propietario de, de la librería que tenían cinco años aproximadamente. En diciembre creo que los cumplen. y este Bueno, podemos... este a manera de introducción, comenzar con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a tu, a tu izquierda tienes ahí un, una ventana. Una ¿no? ventana. <risa> de este lado está un refrigerador. Ok, ya, ya estamos aquí de bueno, regreso ya. y este, vamos, a, Creo... vamos a ceder los micrófonos para, para comentar, ¿no? Para que nos comenten, este, pues todo lo que tiene que ver con la librería de los Argonautas. Sí. Obrador, Cobrador, este, pues bienvenida, bienvenidos la mosca brillita aquí a... Al Fauno Café y a los Argonautas El proyecto de los Argonautas eh, surgió en diciembre del 2010 A finales de ese año, el, eh, bendecidos por el, el, la Virgen de Guadalupe El 12 de diciembre abrimos las puertas a público después de tres meses de estar Pues que reunimos el material, que este, eh, hicimos las modificaciones al pequeño local con el que abrimos en principio y entonces, eh, pues bueno, es, es, en esa fecha abrimos, ¿no? Abrimos con un acervo pequeño, pero eh, lo que siempre he pretendido, eh, que es que formar una biblioteca que yo quisiera, una biblioteca personal que está disponible a, a, a los lectores jalapeños, ¿no? Entonces, eh, con ese gusto por los libros en el que siempre he tenido, eh, pues abrimos puertas Y ha sido muy grato El trato con la gente ¿no? Siempre fue un poco caótico eh, el, el orden de la librería Incluso Por el espacio físico Fue que también y, y, y bueno Siempre me ha gustado mucho Acudir a las librerías de viejo Siempre tuve claro Que la idea de Si yo abría una librería en algún momento Era una librería de viejo entonces alguna vez probablemente algunos de nosotros se haya coincidido en Donceles, ¿no? Sí, seguramente, claro, pues Don Celes esto es la meca de, de las librerías de viejo que bueno, que ya están un poquito mafiadonas claro, ahí sí. con los precios y todo, pero finalmente siempre se encuentran muy buenos libros y a, a buen precio. Claro, ¿no? entonces tu idea, fíjate que es muy interesante, y tu idea es precisamente que la que la librería sea como una especie de librería personal. Exactamente. O sea que los libros que están ahí son libros que tú sí lees o que tú quisieras... Uh, Entiendo porque a mí me encantaría la idea, ¿no? Por ejemplo, imagina tener, por ejemplo, una sección de prueba anagrama que normalmente no se puede comprar con esos precios exorbitantes, pero este pero de repente tenerla, leerla y que de repente se la llevan, que lo traigan, yo creo que es muy, muy buena idea, ¿no? Y claro, sí, sí, sí, pues esa era la, también la intención y lo compaginamos con la apertura del café, okay. que eh, mucha de la gente nos dice, eh, no sé si cobijados por la idea de como pues es como una extensión de, de, claro, de, sí, de claro. mi espacio personal, de mis libros, de mi biblioteca, sí, claro. entonces de pronto fue muy muy grata la, el recibimiento y, y el hecho de que la gente sentía muy pronto suyo el espacio. ¿no? Sí, porque mira, yo he visto en algunas otras ocasiones cómo pretenden de alguna forma, crear una librería, perdón, crear un café y que haya algunos libros de consulta, ¿no? que haya algunos libros que pues, a la gente le llame la atención, normalmente son unos 10 libros, unos 20 libros, pero aquí pasa lo contrario, ¿no? es una librería que se fue apropiando de, de, de, del café, ¿no? entonces este, me parece bastante buena la idea, ojalá hubiera pues, mucha gente que se interesara, ahorita justamente que íbamos a hacer la presentación vino un niño a preguntarte sobre un libro, más bien como de, de, de, de literatura más más, este, al alcance de todos, ¿verdad?, pero la idea es eh, saber, enterarnos más o menos qué libros son los que van saliendo más. ¿Qué te piden más cuando viene la gente. Bueno, mira, aquí es, es muy amplio lo, los lectores y clientes que vienen a la librería. Eh, abrí con un fondo de literatura universal, uh -huh. literatura mexicana, literatura latinoamericana, que eso en principio era lo que iba saliendo más. ¿no? Claro. Eh, después pude adquirir una biblioteca muy importante de, especializada en filosofía, uh -huh. entonces... Pues es eso, es de, de pronto eh, se corre la voz, sí. llegó una biblioteca este, de filosofía de los Argonautos, entonces empiezan a llegar más este, filósofos, no, estudiantes de filosofía, investigadores, entonces es variado, pero lo que siempre está ahí son los grandes clásicos de la literatura universal, uh -huh. los indispensables, eh, literatura latinoamericana, eh, es variado, ¿no? Así como vienen algunos investigadores que nos, nos hemos topado con ellos en las ferias de los libros y encuentran de determinados periodos históricos de México, del Imperio, de Maximiliano, de Iturbide, de la Independencia, de la Revolución Mexicana, de la Colonia, ¿no? Entonces, claro. este, pues sí, es, es muy amplia la oferta y, y todo... Eh, me gusta mucho también la idea de El lema de la librería es El único orden es la posibilidad de tus hallazgos okay. es, es eso como Disponer de un tiempo, darse un tiempo De disfrutar, de encontrar ¿no? ah, de, sí. Que de pronto uf, Te topaste con el libro, que de pronto llevas años Buscando, entonces Esa sensación que, que yo he vivido es la que de pronto en, en el caos que, que reina por acá, eh, pues compartir, ¿no? Fíjate que, que yo creo, y lo he visto con mucha gente que, que somos este, pues, amantes de los libros, ¿no? Lectores, lectores que pretenden ser frecuentes, e, esa sensación, por ejemplo, de ir a un mercado de pulgas, ir a un tiradero de libros, e ir a un mercado este, esporádico, ¿no? O a un... Bazar o a una venta de garage, y de repente encontrarte con joyas literarias. ¿no? Así es. Entonces, este, a todos nos pasa que de repente, donde menos nos, nos, lo, lo pensamos, encontramos verdaderas joyas, ¿no? No sé si nos quisieras platicar, tal vez, alguna anécdota que, de que te hayas encontrado, algún libro que fue un tesoro para ti. Bueno, recientemente, eh, mi padre, cuando tenía yo como 12 años, 12, 13 años, eh, había una, una, uno de los últimos proyectos editoriales de Borges, fue la Biblioteca de Babel, uh -huh. junto con un editor maravilloso italiano, Franco María Ricci. Uh -huh. Sacaron 33 ejemplares. Mi padre nada más, no sé si porque en ese momento fue un cumpleaños mío y nada más me regaló tres ejemplares, nunca más los pude ver porque fue un éxito y entonces desaparecieron del mercado. Claro. Y hasta hace dos meses... Eh, por mi trabajo como librero Y de pronto me vienen a ofrecer Completita la biblioteca de Babel Entonces fue así como wow no Y otra de las partes muy satisfactorias Es cuando te dicen Oiga, tengo libros Normalmente o ellos los traen O uno se traslada a sus domicilios Entonces en el traslado a los domicilios He conocido casas históricas sí. He conocido este, pues, Las anécdotas De por qué esos libros están, están siendo vendidos, claro. o sea, de pronto también entre aquí, entre este, los camaradas, y son de, de ironía, sí. nos dicen que somos los mejores, los libreros, somos los mejores amigos de las viudas, los libreros de viejo, ¿no? Sí, porque no, es que pregúntale a Silverio, ¿no? <risa> Pues sí, siempre sí, es, es como una sí, sí. labor detectivesca y sí, sí. de rescate, finalmente, sí. también... Creo que si, si no estuviéramos por ahí los libreros, pues sí. otro destino serían no, claro. de estos libros destinados a, era, al a la boiler, basura, ¿no? ¿no? Al boiler. Al Muchas boiler. de las veces mucha gente se sorprende porque tengo puesto un librero ahí, un este anuncio a, la, a, a las afueras de la librería en donde se compran libros viejos y usados. Entonces se sorprenden que, uy, si me hubiera enterado, pues no los hubiera tirado, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues siempre les sugerimos que si existe la posibilidad de, pues, a algún ¿no? precio se les va a dar, se les va a rescatar, ¿no? Que no los tiren. Sí, no, fíjate que, este, te vamos a hacer la última pregunta, creo que hoy este, estamos a tiempo o no? O regresamos. Regresamos, esto está muy interesante, la de plática, que regresamos. Bueno, regresamos a la mosca Brigid y seguimos con, con este con perdón Marduk, tu nombre Marduk Marduk, Marduk este que eres el dueño de la librería Los Argonautas. Estamos muy entretenidos, sobre todo yo que soy parte de la cuestión esa de, de andar buscando libros, ¿verdad? y de andar comprando a, a buenos precios los libros. Entonces le vamos a hacer la pregunta a Marduk que le hicimos a Eligio, ¿no? Normalmente ustedes como libreros este pues claro, claro. le dan a la gente lo que les pide, normalmente alguna pequeña recomendación, ¿no? Sin, sin que sea tan tan este, tan, tan personal porque pues, eso es cosa diferente ¿no? pues pero la pregunta es de tus libros de tus autores este cuáles son tus preferidos ¿no? que de toda la, de todo el acervo el literario que tienes ahí cuáles son los que son digamos de tus preferidos bueno hay dos autores este eh, que me gustan mucho hay uno que se llama un chileno que se llama Luis Sepúlveda eh, en particular con una novela eh, que se llama un viejo que leía novelas de amor que es una pequeña novelita de entrañabilísima. Uh -huh. eh, luego hay un escritor eh, europeo, ya fallecido, Thomas Bernhardt. Uh -huh. eh, él tiene una autobiografía magistral que este, estaba dividida en varios capítulos, eran cinco libros. Ahorita no recuerdo, es El frío, El sótano este y otros tres que ahora no recuerdo el nombre, pero que es un relato fabuloso de sobre su vida lo recomendarías ampliamente entonces. lo recomiendo ampliamente ¿Lo y sobre todo lo tengo disponible en la librería sí. pero son libros que, que también como son medio de autores acá de culto que sí. buscan mucho claro, claro. de pronto llega uno lo, lo facebookeas y este sí. pues se va no se te rapidito, lo apartan enseguida y se va y otro otro de este mismo autor que es una novela maravillosa que se llama el malogrado que tiene que ver mucho con esta cuestión de. son la trama va un poco por estudiantes de música, uh -huh. eh, donde en el, en el Mozarteum, una escuela de música muy famosa en, en, en Viena, sí. y este son tres estudiantes, la historia de tres estudiantes, Vladimir Horowitz, que era el maestro de ellos, un pianista que recupera a este persona un pianista del ruso, uh -huh. maestro, eh, Glenn Gould, otro pianista canadiense que fue una maravilla tocando las variaciones de Bach uh -huh. y y eh, y entonces y el personaje, entonces tiene que ver con la frustración de escuchar a alguien más ejecutando lo que tú tal vez no puedas alcanzar, porque de alguna, de alguna u otra manera podrías tocarlo diferente, ¿no? Okay, y este hay otro que se llama Bohumiljábal y que tiene que ver con nuestro oficio. Uh -huh. el, el personaje se llama Hanta y es una soledad demasiado ruidosa, se llama así la novela. Okay. Eh, Súper recomendable. Okay. ¿no? Hoy de la literatura nacional, es, porque de repente perdemos un poco la pista de los escritores nacionales, no hay una gran gran este pues, huella que dejaron el, el boom, ¿no? el boom latinoamericano. Claro. Y, este, y bueno, los consolidados, Rulfo, ¿no? Y bueno, pues todos los demás. Rulfo, como, Fuentes, sí, este, Juan José Arriola, sí, ¿no? ¿no? Sí, son dice? grandes plumas también, Salvador Elizondo. Son los nuevos, ¿no? Sí. De los nuevos es como del que no tenemos todavía tanto, tanto dato, ¿no? Sí. Fíjate que de los nuevos, sí. que de los que he leído, porque de pronto eh, ahí tengo un mal prejuicio, tengo que leerlos, claro. pero prefiero los que va decantando el paso del tiempo, ¿no? Es, es, es, es, hay que leerlos, por supuesto Bien. hay que conocerlos Dentro de los jóvenes que, que conozco Y que me pareció una novela magistral Y que también es un reto Saber qué posiblemente vendrá Después como de su producción literaria Es la de una canción de tumba De Julián Herbert okay. Publicada por este, Random House Mondadori sí. Una novela Maravillosa De eh, un periodo El personaje tiene que ver también Es un relato autobiográfico que tiene que ver con los últimos días de la vida de su madre, una agonía en el hospital, okay. es, es, es este, muy muy buena, no fíjate. hacía tiempo que una novela no me, no no me estremecía, en dos momentos así Pero, como... Fíjate que yo tuve la oportunidad de leer a un escritor relativamente joven que ahora vive en Nueva York, según sé por una revista, le das una entrevista, que se llama eh, Álvaro Enrique. Ah, y claro. y la, la novela que a mí me encanta es, se llama la, la, muerte, de un la muerte de un instalador y sí. me parece que tiene algo que ver también en cuanto a familia con, con este Jordi Soler el de boca floja nada más que creo que no tiene el nombre el apellido no pero este bueno es, es como un legado ahí familiar son que casi, casi una, y... una generación no Jordi Soler este sí. Álvaro Enrique… Jorge Volpi Eloy Uroz, esta Jorge... generación del crack Ajá. a Jorge Volpi lo he leído a Eloy Uroz no, a Ignacio Padilla este Pedro Ángel Palau, Sí. Vale, este... vale la pena hacer una, una pequeña nota aquí, cuando Jorge Volpi regresa de España que estuvo, estuvo estudiando allá, llega a la Universidad Veracruzana, nosotros estábamos estudiando letras y él da un pequeño taller sin ser conocido, tan conocido como ahora, ¿no? y este y, y a todo dar el Jorge Volpi, ¿no? entonces hizo un taller como de tres o cuatro días y después lo descubre aparentemente Carlos Fuentes y este, pues, le da su, su espaldarazo ahí, ¿no? para que, este, para que que Y se ve que ha triunfado bastante bien. Y entonces, bueno, lo que decíamos, la literatura este mexicana, no sé qué ha pasado, ¿no? A, mucha gente habla también en el, en el sentido de la literatura norteamericana, también dicen que ya no hay una literatura norteamericana, no sé qué está pasando, ¿no? A lo mejor nos quedamos enganchados con los escritores como, como de aquellas épocas, ¿no? Como Henry Miller, Ortiz Capote sí. todos aquellos que, que hicieron pues la historia de la literatura norteamericana ¿no? entonces valdría la pena también hacer este hincapié en quién más quién mejor que ustedes los libreros que pueden darnos la guía como para llegar a ese punto claro bueno hay una novela este la conjura de los necios ¿no, ah, no? es es, sí, sí, sí. es espléndida ¿no? sí, yo la vi John Kennedy la nunca tuvo, sí. nunca tuvo el reconocimiento Sí. Y bueno, y parte tal vez de, de, su, de su suicidio, suicidio sí. fue esto, ¿no? O sea, el, el, el, la falta, de, la, la falta de, de incluso de editor, ¿no? Claro, Para sí. su novela, sí, sí, que es, es una maravilla. Sí, ¿no? sí. Está editada por anagrama, yo está, está editada es... por anagrama, así y, es. Y, y pero después de un gran periplo de la mamá, ¿eh? Claro. Porque la mamá finalmente fue la que, después de muerto él, sí. este, reiteró en varias editoriales hasta que la, la publicaron y fue un exitazo, cuando, junto con la Biblia de Neón. Sí. La Biblia de Neón no la conozco. Sí, sí. Hace un tiempo, bueno, yo tenía un libro que me parece que había editado la UNAM, que era una antología de la poesía norteamericana. Estaba increíble, ¿no? Porque traía a todos los poetas clásicos norteamericanos y el problema fue que nunca la acabé de leer porque me la robaron. Pero este Y la he tratado de conseguir y no la he podido conseguir porque no tengo todos los datos. Estaría, ese estaría muy bueno, ¿no? Porque ahorita que convenciones de la de la literatura norteamericana que creo que como es la como la que tú leímos como de los bitnis para atrás no que es como el clásico pero también estaría bueno saber qué es lo que están haciendo ahora porque sí la verdad es que yo ya me perdí ya no sé cómo está en el oficio siempre esto no eh, ahora que me dices y recuperando la pregunta de si en algún momento claro que, que incluso la disposición y la selección que uno hace como librero pues ya estás ofreciendo un, un, un criterio de lectura, ¿no? Un, pero, finalmente, tampoco es este, decirle, no, eso es horrible, no lo leas, no, no, no, para nada, ¿no? Esto es, esto es abierto y... y y si en alguna medida yo también aprendo todos los días de, del intercambio con, con la gente, ¿no? Claro, claro. O sea, de pronto libros, es, es imposible haber leído todo en, en los libros que nos van llegando, ¿qué más uno quisiera que, que poderlo hacer? Sí, ¿no? Y bueno también lo pop de la literatura, ¿no? Lo que normalmente está al alcance de todos, lo que se vuelve libro después de la película, ¿no? Entonces, este... Pues yo creo que hay una gran influencia De los medios para que la gente lea Lo que claro. los medios quieren que lea ¿no? ahora, ahora que estabas mencionando eso de la Biblia Neón de, de este, el escritor este, este que, fueron, que fueron publicaciones post ¿no? Ese título de la, de la Biblia Neón Me hace me hace pensar que uno de los discos De, de Arc Fire Se llama Biblia Neón, tiene que ver con eso ¿no? Entonces, ah, Ahora sí que lo dejamos Como tarea Pero bueno, hay una serie de, de escritores Yo Yo estaba leyendo una un texto de letras libres donde hablaban de Rubén Darío y de cómo él quiso en este en, en el viejo continente llegar a, a, a ampliar un poco la posibilidad de que la gente que estaba allá leyera a los latinoamericanos y en su momento no, no, no, no se concretó, sino que después la suma de todos los grandes escritores que le consiguieron hacer el boom lograron eh, hacer ese, esa, esa mella en los, en los lectores europeos pero que finalmente se quedó también como una especie de tema, ¿no? O sea, el, el hablar de las raíces, de, el hablar del, del petate, de ese tipo de palabras, que, que claro. la verdad enamoraban los oídos de gente que jamás había escuchado ese argot, ¿no? Entonces, yo creo que con los gringos, perdón por la expresión, está pasando lo mismo. De repente no estamos tan interesados en leer a los gringos porque a lo mejor no nos saben vender eh, las obras de los nuevos escritores norteamericanos, ¿no? Entonces, lo que leemos de los norteamericanos o de los ingleses son precisamente este, versiones, según las versiones de las películas, ¿no? entonces, este, pues yo creo que ahí habría que hacer un análisis y una investigación de qué eh, escritores, no solo norteamericanos, sino de la orbe están, este, haciendo, haciendo su buen trabajo. Acabo de leer a Jorán Pamuk, por ejemplo, ¿no? uh -huh. este, que es una persona que, este, que habla, hasta parece que, eh, o que escribe en otro lenguaje, a pesar de que está traducido al español, ¿no? entonces, este, valdría la pena también, yo creo que, este, que la gente se venga a dar una vuelta aquí de repente, que platique contigo, ¿no? Y claro. Que, pues, Después comentar este qué está en boga, qué no necesariamente está en moda, sino que es importante y qué vale la pena leer. ¿no? Claro, claro, y te digo, y hay aquí este libros, el libro más antiguo que tenemos por acá es del siglo XVII, 1669. ¿no? Entonces, pues son es todo un, un gran abanico de, de posibilidades de lectura, de consulta. Porque siempre he reiterado cuando he tenido oportunidad de, de estar en un foro público eh, El hecho de, de que hace falta una, una política también para que estos textos Si ya están en un circuito cerrado que son las librerías Una política de adquisiciones de, de, de las universidades ¿no? hoy, hoy precisamente revisaba una nota de, de la compra del archivo de García Márquez Por el Harry Random Center de la Universidad de Texas este, bueno, ahí ahí te aseguras de que no se desbalague, ¿no? Pero finalmente también, pues, es, es esos archivos que permanecen aquí, que tendrían que ser comprados por las universidades este, nacionales o latinoamericanas, pues, digo, también ahí la, los familiares que pues, tienen todo el derecho, pero pues, la lana, ¿no? Y se los llevan, claro. Pues sí, perfecto. Bueno, está chida la plática. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un ratito más con esta eh, agradable conversación aquí a la mosca brilli ok volvemos aquí a la mosca brilli y fíjense que en esta ocasión, bueno más bien desde varias ocasiones anteriores pero ya no sé lo que dije, a ver una, dos, tres, ok volvemos aquí a la mosca brilli y ahora este, pues Miguel nos va a comentar un tema eh, parece ser que bastante interesante eh, como ustedes ya saben, pues Miguel es el que se encarga ahora de los videos, pero también está chido porque él es este artista gráfico y entonces él puede darnos algunos eh, tips y algunos eh, comentarios de lo que ahora nosotros carecemos del total conocimiento. Así es que, a ver, Miguel, tú tenías un tema por acá. Pues qué onda, qué tal? Pues este, pues chido acá otra vez participando con la gente de la mosca y pues ahora con lo del video, aunque ahora el video será pasado a otras manos este ándale. Y pues nada, pues eh, digamos que este va a ser de ahora en adelante como eh, el rincón fresco de las artes visuales o las artes gráficas Eso o algo chingado. que tenga que ver con arte no Piedra, papel o tijera se va a llamar Y bueno, pues como ya habías dicho, yo salí de aquí de la facultad de artes de acá y me especialicé en, en las artes gráficas, en el grabado y después me fui a dar el rol a otros lados y acabo de llegar y pues chido que podemos hacer varias cosas. Y bueno, también dependiendo eh, la, los lugares, las sedes que, donde nos inviten a transmitir el programa, pues no sé, estaría bien relacionarlo con, con la gráfica, ¿no? Este, en el caso de un lugar donde hay muchos libros, ¿no? Eh, digamos que compartimos ciertas, ciertas coincidencias técnicas con gente como los lauderos o como los escultores, y, y en el caso de la gente que haga edición de, de encunables, ¿no? pues podemos hacer un, un, un montón de, de cosas, en, en mi ambiente Pues se hace mucho lo de ilustrar libros, tanto las portadas como los como los interiores, o la misma edición eh, de, cada, de cada uno de los, de, de, de los libros, ¿no? dentro del diseño editorial, todo esto, entonces... A mí es lo que me gustaría hablar en este momento, y está chido porque, pues, como que se puede aumentar entre toda la gente con las experiencias. Porque quería buscar un archivo que había encontrado en internet que estaba bueno, pero pues, ya. Es, esperemos no tener la memoria de Pez Dorado. Muy bien, eh. <risa> eh bueno, a mí. Me... <risa> Sí, bueno, está como taco los de Televerde de, de los noventas, el chocholazo El chocholazo El chocholazo, serio, bueno <risa> Bueno, a ver, este Pues el tema que queremos sacar hoy a colación, este, pues es el Ex Libris, ¿no? que es como bueno, o sea dentro de las artes gráficas, no sé qué, este, pues desde que se crearon hace un montón de tiempo, que a mi, a mi parecer, en las artes gráficas, el grabado como tal, pues es la primera expresión artística o incluso a lo mejor de comunicación que se hizo eh, de manera primitiva. Ya con el devenir del tiempo y el, el haberle agregado eh, a partir de la invención del papel, bueno, ya empieza a agarrar a, a otras, otros otros tipos de alcances no y otras transformaciones. Entonces, desde hace mucho tiempo, o sea, digamos que estamos hablando como del año 700, es que se tiene como el, la primer onda en, de, de un exlibris pero en Europa no y propiamente en Asturias en España en el casi norte de España y eh, el exlibris es eso que me parece que viene de latín y es algo así como de la colección de no algo así o sea de la propiedad de sí, y este libro pertenece a exactamente no el libro perteneciente a entonces dentro de las de los de las cosas clásicas que se hacen dentro del grabado, pues está la creación de los naipes, ¿no? Este, bueno, la, el diseño de los naipes, pues desde mucho tiempo, pues la, en eh, los libros, ¿no? Este, que se hacen con la, está el principio de la imprenta de Gutenberg, que, bueno, que fue, entonces, pues se manejan muchos temas, ¿no? Este, aquí en México, pues ahorita con lo del Día de Muertos, pues a partir de, de José Guadalupe Posada Es que bueno, se hace mucho lo de Todo el rollo del, del grabado en sí Pero bueno, siempre había lo del papel picado Y eso, pero bueno, volviendo a lo de los exlibris Este es un, un sello Que se hacía referente, O se hace, porque es otra De las cosas, yo estoy haciendo uno en este momento eh, Y estoy Retomando como que eso que fue Para mí en algún momento un ejercicio Entonces es como eso, de la colección De, la, de los libros de alguna persona Que también eso Da pie a que tengas un cariño por tu propia, eh, pues ahora sí que tu colección de libros, ¿no? Entonces, esto es una cosa como para poner bien, no viene de mi biblioteca, es de la persona. Entonces, casi siempre dice la parte, la palabra ex libris, una imagen que tenga que ver con la persona, y el nombre puede ser o no, ¿no? Entonces, este, pues es un grabado y se, bueno, ahorita ya con la aparición de las impresoras y todo este rollo, pues podrá ser en la técnica que sea sin embargo durante mucho tiempo se hizo en las técnicas de, de, de grabado en metal no este hueco, hueco grabado agua fuerte y tal y pues con el devenir del tiempo y los nuevos materiales yo ahorita estoy encontrando un material que se llama trovisel no y con ese es el con el que estoy haciendo los grabados y que van a ir para Alex Libres. Entonces un poco eso era como la idea de tratar de hablar de las artes gráficas en, en el emplazamiento en el que estemos, ¿no? Entonces un poco eso que es lo que recuerdo más bien del del en cuanto históricamente, ¿no? Te digo técnicamente pues se puede trabajar con las técnicas de grabado que sea y sobre todo pues también se se busca que sea una cuestión clásica más o menos artesanal, ¿no? Claro, sí es bueno lo que mencionas eh, la, una marca de propiedad en un mamá. libro eh, perteneciente a una colección y que finalmente también este son pequeñas obras de arte ¿no? exacto sí, o sea, sí son sí. la concreción en un pequeño espacio de claro, porque, porque tiene va en la una, parte hay, de la solapa de, claro, del, del, del libro hay mucha ¿no? comunicación entre quien el grabador y el propietario ¿no? claro porque finalmente también estos exlibris lo que reflejan mucho de lo que reflejan es eh, lo pasajero de la vida, lo pasajero de, eh, del hecho de sobre un objeto poner una marca de propiedad y sobre todo también que tenga mucho que ver desde tu profesión, eh, eh, de dónde eres, ¿no? incluso hay una marca o algo que te relacione también con la cultura del libro. Exactamente, ¿no? este es, es muy interesante eso, como pues es como el principio de un logo, ¿no? Un diseño para una persona, pero bueno, o para una persona física, ¿no? O una persona, bueno, puede ser un, algo oficial, ¿no? Una biblioteca, ¿no? Este archivo de no sé qué, entonces se pone este asunto y como dices es una pequeña obra de arte, ¿no? Una bueno, un trabajo artístico que se busca también en, en contubernio con la persona que, que el dueño de la biblioteca porque no es una obra tal cual mía, ¿no? Así, sino que tanto ya viene el nombre de la persona o, o, o entidad, ¿no? y aparte pues algo buscarle que tenga que ver con o sea, una, una pequeña ¿cómo se llama esto? una pequeña sí un logo ¿no? que, que sea de la propiedad ¿eh? entonces esto es interesante porque te digo eh, por lo que entendí había los primeros registros de esta manifestación en al menos en España no, este pues, algo así como en el año en el en, en, en el 800 algo así una cosa súper rara y este y pues de ahí va derivado, ¿no? Y se ha ido perdiendo poco a poco. Sin embargo, bueno, pues con las, las carreras estas también que se van desapareciendo poco a poco, como la mía. <risa> Recuerdo este... también un poco lo de las marcas de fuego. Esas eran otras este, marcas de propiedad sobre los libros eh, y se, se utilizaba mucho en los conventos, en bibliotecas conventuales. Eh, tenían incluso... Pues el diseño de, de, de, no sé, tú bien gráficamente lo resolverás ahorita se me fue el término, pero es las iniciales, del de, de, muchas de las veces lo que se ocupaba eran las iniciales del convento o de la eh, parroquia a la que pertenecía y entonces se estampaban en los, ah, cantos, yeah, yeah. En los cantos de los claro. libros a fuego, ¿eh? era literal, era un fierrito. Claro, porque era hierro, metal hierro, ardiendo, hierro, exactamente ardiendo y se, sobre piel, daba, ¿no? Que casi siempre era... Este, claro. Se hacían los cantos de las hojas. Ah, ya, ya. Eso, ¿no? Las marcas de fuego. Ah, no, propiamente sobre piel. Había había alguna posibilidad, pero sobre todo era el distintivo, era en las hojas, ¿no? Ya sea ah, en, la ya, parte ya, de arriba, ya. en el lomo o en el canto. Ahora le fíjate, no, sí, no me las, las sabía. las marcas ¿no? de fuego, que es otra de las cosas, este... ...que se estudian dentro de la cultura del libro... ¿no? ...así como el exlibris, ...las marcas de fuego... ...los tipos de encuadernación... Claro. ¿no? ...es que eso es bien interesante... ...lo de la encuadernación es como es que un, un mundo... Un libro les voy a ...ah, órale libro. pues... No, ...es no, como... Sí una, una marca ...vale... entonces ...ok bueno... Este, ...vamos a hacer una pausa... ...en lo que nos van a mostrar unos cuantos libros... ...que la verdad es eso sí ya se puso... ...súper más chido y regresamos aquí a esta conversación que, al parecer, tuvo pegue, tuvo pegue. Eh, volvemos. Eh, pues diseño editorial, ¿no?, lo que claro. hablaba el compañero. Esta es una revista de, del Grupo de Contemporáneos, de 1931, que la portada la hizo Carlos Mérida. Entonces, pues es toda una delicia, ¿no?, en cuanto al diseño editorial, la tipografía, este la ilustración... La disposición de los textos se discutía o se analizaba mucho la pintura, la escultura, este, poesía, ¿no? Eh, fue un grupo eh, interesado en todas las artes. Entonces, pues mira, es una belleza, ¿no? Pues igual comentamos un poco de eso, pues los... ¿no? Sí, claro. Esta es la marca de fuego que les digo, miren. Esta es una marca de fuego que son las siglas del convento al que perteneció. Normalmente estas marcas de fuego se hacían este, por la pertenencia de este libro a una biblioteca conventual, ¿no? Y este, este que es muy peculiar. Este es de... 1760 este libro. Son comedias de Calderón de la Barca. Y entonces, aquí incluso por... Por la, el, el, el manuscrito, se ve que es una persona mayor, ¿no? De Doña Urbana Muñoz de Jerez, viva en Guadalajara. Urbana Muñoz de Jerez. Y su dueño es el que se firma, José María del Valle. Eso ya ser. Entonces, pero lo peculiar de esto es que aquí ella hace un conjuro a quien... Eh, mal, maldiciendo a quien tomara el libro y entonces dice de doña Urbana Muñoz de Jerez y dice aquí te pongo con manos de plata quien te cogiere mal rayo lo parta este, este no lo he paleografiado no, no, no sé qué dice pero entonces dice este libro como rompiendo el conjuro fue de doña Urbana Muñoz de Jerez y lo donó a su hijo José María del Valle en esto no me, eh, que no me afecten, ¿sí? no me imponderan las siguientes palabras. Y aquí te pongo, con mal rayo manos de plata, mal rayo te parta quien lo cogiere. Su dueño legítimo, José María del Valle. Hola. O sea, para que él, hacerse ya de la propiedad del libro, rompe el conjuro claro. escrito por la mamá, ¿no? Como si lo endosara, ¿no? Ah, exactamente, así es. Esto en un tiempo, pues... Ah, es o sea, algo muy valioso. Claro, ¿no? ya tus libros Como ahora. Sí, si ahorita claro. pues ya te lo regalas y lo puedes dejar así olvidado. Y, y sí, y mira, te los te encuadernados, te... esto se llama sí. Nervios, este, toda una belleza de encuadernados. ¿no? O sea, son libros que tienen, este es 1760, tiene más de 250 años. La tipografía, las capitulares. Este tiene unos capitulares bellísimos, mira que claro. Por esto está sus ponques grabados, ¿no? Sí, sí, sí. Las viñetas, ¿no? Ah, qué chido. Mira. pues es, es vastísimo y es es una maravilla. A quienes quien le encantan y aman los libros, esto. ¿no? Incluso aquí la, la, la tipografía ¿no? bueno, la S la hacían como una F. Vos pudo hacer que sonase y parece que sonafe. Uh -huh. A cariño la cautela por entendido del hierro se dio. Y como lo prometido es deuda, tenemos aquí los libros, usted lo está escuchando, si así usted, no, no manches. Bueno, ya si ustedes lo están escuchando en eh, por el internet, pues eh, este, ya estoy diciendo pura incongruencia. Bro. Ya tiene rato. Sí, estoy mal, ya desde hace rato ya estoy muy acá. <risa> no, o sea, lo que voy es que como también está la versión en video, pues obviamente... No podrán, los que solamente la estén escuchando, eh, ver eh, el material. Claro, que, que, que tenemos pero se los, mano, se los pero, platicamos. Pues, hagan, pónganle pausa y córrense al YouTube <risa> y ahí este van a poder ver el, el, el material que tiene eh, eh, Miguel en la mano y que Marduk nos hizo favor de prestarnos para que aprenderemos también nosotros un poco sobre este asunto porque obviamente no se puede saber todo en la vida. ¿no? Claro. Sí, como estábamos hablando, bueno, que una cosa llevó a la otra acerca de lo del exlibris, ¿no? Que es este esta imagen que es como de la pertenencia de, ¿no? En el caso de los libros, pues es el sello de pertenencia individual de cada persona que tanto para que no se lo bailen, ¿no? Así de que lo presto y usualmente el exlibris se pone en la parte que, a ver, tú que sí, sabes, cómo se llama, ah, mira, esas partes, ¿no? En de las últimas hojas lo colocan en esta parte este este es un libro del siglo 18 es el teatro crítico universal de fray benito de feijóo un eruditazo español de la época este el, el título lo lleva teatro crítico porque era eh, un teatro era eh, la diversidad de temas que se manejaban eh, y bueno, pues es casi casi un Montaigne este, español, ¿no? Un sabio muy muy avanzado para la época y un conocedor profundísimo. Y este también se los traje a mostrar por la marca de fuego. Eh, claro, nos hablabas de esa marca de exacto. fuego que… Es que el, el, el libro en sí es todo un, un objeto, ¿no? Que tiene sus partes, así como una anatomía del libro, ¿no? Una anatomía del libro, exacto. Y dentro de esta anatomía del libro lo que vas reconociendo son estas marcas de fuego que aquí están las siglas de, de, de alguna este eh, cómo se llama ¿Agrupación religiosa de la época eh, aquí tenemos también un papel marmoleado que es una maravilla no que ocupaban son las guardas del libro sí de estos eh, de, de, tipos de papeles papeles este cómo le llamaban estos en, eh? es un marmoleado. Esto yo estuve viviendo en, en Salamanca, junto con Carlos, al que le mandamos un saludo, estos papeles que ellos le llamaban papeles al engrudo, ¿no? Y, este, y bueno, es una cosa bellísima para darle como pues una, una un cierto valor todavía más. Bueno, es que esto ya por sí ya tiene un valor histórico, ¿no? Los, los, los, los ejemplares, sin embargo, su manera de hacerse pues, es totalmente artesanal, ¿no? Claro. Vemos también la, las tipografías, este, los grabados finales de cada uno de los capítulos, las letras capitulares, los adornos, este pues toda una maravilla, ¿no? Sí, vale la pena recordar que antes no era tan fácil eh, editar libros como ahora, sí, ¿no? O sea, claro. era prácticamente una, toda una aventura vaya crear Claro, un libro. que la facilidad tecnológica este nos hizo también despreciar este tipo de trabajos artesanales no cuando digo si ya tenemos más herramientas tal vez sería más factible eh, a, a pesar de los costos pero como todo se ha mecanizado y luego este y también me cuestiona ¿no? ah, la económica ¿no? claro, que se ha sí buscado es, el modo de no. llevar la literatura a, o sea por por economizar por hacer libros más baratos, Claro. Los materiales han ido variando mucho y la verdad Sí, y es se como... pierde mucho de la, o sea, por ejemplo, pues es muy, muy interesante que luego haya tipo de encuadernaciones más sencillas, tipo como lo de esta ¿cómo se le llama esta selección de libros de sepan cuántos, no sé? Que tiene una encuadernación muy sencilla, vale, y es para los costes y todo este asunto. Sin embargo, que bueno, también dentro el papel, afortunadamente es algo que no va a desaparecer, a lo mejor va a ser menos su consumo, eh, pero el, el hecho de hacer los libros, o estos, ya me voy un poco más allá, los libros objetos, ¿no? Como los que hacía Duchamp y toda esta gente, que ya eran piezas de arte de las cuales tú podías sacar ca este cajas de ahí y luego cosas que estaban escondidas, tal. Que bueno, eso ya es el barro el barroquear, ¿no? La, la, lo que vendría siendo el concepto, el libro, para volver a un, un libro objeto, ¿no? Un, un libro artístico. Y fíjate que hasta hace unos días estaba yo leyendo una noticia ahí donde... Creo que en el periódico El País de España, que donde dicen que en realidad no ha habido un, un decaimiento de la venta de libros eh, libros físicos, digamos, ¿no? El libro impreso, pues, eh, que sí se consume mucho libro electrónico, pero no a tanto nivel como, claro, como libro sea, impreso, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, cuando aquí, bueno, igual como no tomo tanto el servicio público de, de autobús, vivo en el centro y no me muevo de ahí la cosa, luego, ¿no? ...pero cuando estaba viviendo en Europa... ...me daba cuenta que... ...mucha gente eh, joven incluso... no ...y eso me, me, me, me gustaba mucho... ...verlos con libros, ¿no? Era, era muy raro... ...o sea, sí era todavía así como... ...ah, este es Marty McFly o algo así... Que, ...que trae su esa madre para leer libros... ...en digital, ¿no? Ajá, sí. Y todo el mundo estaba leyendo esto... ...y ahora acabo de ver que en Rumanía... ...acaban de sacar un... ...un este... ...pues algo de que... ...si estás leyendo un libro... Eh, ...puedes pasar gratis al metro... Ah, sí, sí, ...entonces lo vi este... ...o metro o autobús... ...no sé cómo sea el asunto... Pero pues es otra de las cosas, ¿no? Como para incentivar el, el rollo, ¿no? A ver qué, qué tal es. O sea, la otra sería, a ver, hazme un resumen de lo que está leyendo porque pues, me puedo llevar el libro vaquero y a lo mejor no lo leo, ¿no? Y ya así me, pues, me afano el metro. Pero bueno, pega, ¿no? pero son de esas cosas, ¿no? Que por muy este mínimas o risibles que son, pues sirven como para eso, para incentivar algo que no creo que esté en... no, no se va a perder, o sea, no yo no... Pero sí que empecemos a, a que todo el mundo empiece a leer tanto por necesidad y por educación, ¿no? Que poco a poco la banda vaya conociendo todas estas partes del libro que son muy importantes. Luego no nos bueno, sabemos cierto. ni nuestras partes del cuerpo, ¿no? Este, pues, pero también eh, el, el rollo de la educación es muy vasta, ¿no? Entonces que sepamos eso, que sepamos por dónde empezar a leer, porque eh, eh, vivimos en una sociedad en la cual, pues, de repente no lees nada y te la pasas bien sabadazo y un sa Ándale, mira... colección que fue de Editorial Navarro de grandes clásicos de la literatura universal adaptadas ah, yeah. a forma este, pues, universal de difundir, ¿no? O sea, de que te sientes y, y hasta por el mismo formato de, de, la, de, la, de, la, de la ilustración y todo. Pero pues estás leyendo clásicos de la literatura universal. ¿no? Sí. Órale, o sea, que están como más al alcance de alguna manera. Claro, o sea, los papeles que sepia. Yo cuando era niño tenía una colección similar, pero la editorial se llamaba Ariel. Eran unos libritos un poco más grandes y era como esta idea, ¿no? Hijos del Capitán Grande. Y eran los clásicos e ilustrados, ¿no? Entonces, sí, bastante, bastante, una opción bastante viable. ¿no? Claro, sí, es eso lo que les decía, ¿no? Que de repente eh, un tiempo sin leer, ¿no? O sea, que te criaste así, llegan y te piden que leas El Quijote, ¿no? En la secu. <risa> Y de repente dices pero pues en no manches. Antiguo, ¿eh? Exacto, entonces dices, pues a ver cómo es la onda, ¿no? Este, pero pues eso es bien interesante, ¿no? saber desde las partes de esto es algo como ca casi este demasiado incluso cibarita, ¿no? El rollo de del grabado, de las cosas que puedes hacer dentro de él, y cómo compaginar, pues, en este caso, encuadernación, el hecho de hacer libros, eh, pues con la gráfica, ¿no? perfectamente muy bien dicho bueno yo creo que ha llegado el momento de hacer una pausa y regresamos ya para pues ya para irnos no porque ya la verdad ya se ya, ya frío ya está oscureciendo exactamente y luego va a salir el lobo feroz allá en el medio del bosque donde vivo y ya sabes cómo se pone eso luego sobres tétrico. gracias volvemos chido ah cabrestadas como dice aquí don señor volvemos a la mosca brillir la verdad es que el programa se puso bastante bueno. Ya estuvimos aquí ya este vaciando la librería y observando y checando cosas interesantes que la verdad es que algunas las ignorábamos y otras no nos acordábamos. Pero si alguno de ustedes eh, desconocía uno de estos datos, pues seguramente enriquecerá su eh, acervo cultural, su bagaje cultural, como dicen por ahí. Eh, ¿Qué pasó? No, es que sabes que es una lástima que no haya estado Alfredo con nosotros porque faltaba la parte de la, del café. Este, Estuvimos aquí con Martuk checando la cuestión de la librería, pero sí nos hubiera gustado mucho platicar con, con el encargado, digamos, del café fauno. Para que se nos platicara ¿no? Yo creo que ahorita le vamos a preguntar a alguien los horarios y, y ese tipo de cosas Pues sí, eh, si no, bueno, pues venimos en otra ocasión total, ¿no? No creo que nos vuelvan a invitar, pues, por los comentarios que hiciste tú, pero... Pues. No, bueno, yo, yo, yo, yo dije algo que leí, no algo que inventé <risa> Claro, sí no, tú, Pero sí. bueno, sí, como tú dices, este, este... hubiera estado bueno conversar Mira, aquí Si vamos, no sabes qué vamos a, el, pre a preguntarle la a la nuestra amiga, la café. aquí este, vamos a hacer la, la pregunta aquí de siempre, este, de nada más para dólares. saber los horarios del café, a qué horas los podemos encontrar, a qué horas venimos, a qué hora nos vamos. De 9 a 12 de la noche, de 9 a 12 de la noche, horario corrido, creo, a veces. ¿Sábados, domingos? ¿no? Sábados, domingos, sí. ¿También? Parece que también venden chela artesanal y sí, toda la Sí, cerveza artesanal, este, varios tipos de café, el americano, capuchino, lechero, latte, este, productos orgánicos, miel, infinidad. De... Bueno, ¿cuál es tu nombre para que la banda sepa que vas a atender aquí a la gente que viene? llamo Iris, Iris Arco. Perfecto, ah, pues muchas gracias, este, ya sabemos los horarios del café, sí, es que ya si sabemos quieren que nos caer. vemos. Sí. A ver qué les parece sí, sí, el café, sí. vamos sí. a preguntarles qué les parece el café que se sirve aquí. No, pues un muy buen café, la verdad, este Alfredo le ha echado muchas ganas allá a su finca y siempre nos ha este, consentido mucho con su producción y además variedad, ¿no? Sobre todo, yo creo que esa es una parte importante del, del Fauno Café y la librería, porque es como un club de amigos. O sea, viene mucha gente que sí, eh, por el lugar, por conocer y pero yo creo que la gran mayoría de tiempo estamos este, un grupo de amigos bastante numeroso, ahorita encontraste un grupo de ocho personas en los que van vienen, pero regularmente somos como 15, 17 amigos en diferentes horarios que estamos conviviendo, que el café, que los viernes la cervecita artesanal y sobre todo pues porque la plática y jugamos vagamon entonces aquí he encontrado en lo personal un, un grupo de amigos, ¿no? Eh, yo me dedico a, escribir escribo un poco, ¿no? Tengo una columna semanal y pues el origen de llegar aquí fue precisamente los libros. Entonces llegas con el pretexto del libro de conseguirlo y se hace una amistad muy, muy bonita como la que... A mí, este, aquí en Publicaciones del Estado publica punto y aparte todos los jueves se sale mi columna eh, impreso bueno, su servidor José Miguel Naranjo Ramírez entonces, este, y en páginas este Crónica del Poder eh, pues varias páginas, ¿no? Y ya a nivel nacional me revista me publica la revista El Búho yeah. eh, que dirige René Aviles Favile que toda una tradición como El primero como Víjole. suplemento cultural de Excelsior y actualmente como revista. Mi nombre sí sí sí mi nombre es Rafael Pardo igualmente pues aquí eh, prácticamente casi todos los días venimos a tomarnos un café, echarnos una buena platicada con los amigos y claro ¿Estamos invitados? Sí, claro, cama, por no supuesto nada, sí. Yo trabajo en gobernación <ríe> No, claro, muy invitados, aquí o los en esperamos el, Entonces cualquier gente que pueda este, venir a darse la vuelta, que son bien recibidos Sí, sí que se traigan sus 10 pesitos porque es lo que cuesta la partida la de, la de, de... Ah, ah ya, ya. Pues, no, La verdad fue ese pues, Entonces, este, pues vamos a quedar a jugar un rato nosotros y este, Bueno, ustedes, yo a lo mejor le entro la cerveza artesanal, pero este... Ramos, yo creo que el se puede apostar por fuera ¿eh? si no ah, sabe sí, jugar ah, ah, ah, 10 pesos y la apuesta no sube solamente es de 10 pesos para divertirse ¿no? ah, aunque sea 10 pesos duele perder claro, sí, claro. <risa> muy bien aquí nos vemos ¿no? exactamente nos vemos en, el, en un fin de semana porque entre semana me regañan sí. <risa> <risa> me pegan a grura yo creo que ya no bueno pues ya vámonos entonces <risa> este okay. eh, gracias a Miguel y aquí a Fauno Café que nos recibió amablemente y a Marduk que se fue por allá a atender su librería como debería de ser, claro. de aquí, este, perdiendo el tiempo con nosotros perdiendo ¿no? el tiempo con claro. nosotros que nada más somos eh, parásitos del tiempo y, y chupa vibra ¿no? <risa> <risa> oye este pues este quien esté interesado en que vayamos a dar, darle la molestia a su a su restaurantito a su café a su lugar a su, su casa, librería sí, a su este, estamos completamente este, disponibles, ¿verdad? normalmente qué día podemos Tendría que ser casi siempre, ¿no? Oye, por cierto, sí. que vamos a. Tenemos la, la otra semana, va, va a haber invitado Deluxe, ¿no? Que va a estar este. Por fin, Mittel Melgarejo. Ah, sí, Melgarejo. Mítico, ponqueto. Sí, claro. Eh, venido a profesor eh, sí, de primaria. Sí. sí. Y entonces, este, por fin, luego de estarlo perreando, hablar con su agente claro. y todo esto. Después... Lo que pasa es que tenía mucha trama te ahorita con lo de aneurisma, que nuevamente se vuelven a, a juntar. Y nos va a platicar, supongo, de, de las tocadas que ha tenido, ¿no? Y de aquel memorable este acontecimiento de cuando los corrieron de rocoteca por la letra bastante altisonante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, pues eso y más. Pero si usted lo ve, este, parecería no, que no rompe un plato, ¿verdad? Lo el ves, niño. Es, ay, vaya, es un ministro de alguna iglesia por ahí <risa> pontifaciano. ¿no? Sí, no sé sí, puede parece. ser, que, pero bueno… Este, pero ya una vez en el escenario se transforma en, en una especie de extraño gremlin, locochón. Sí, él nos, él, él nos va a platicar todas sus anécdotas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya, como la verdad, ya ustedes se están dando cuenta, nomás estamos dando vueltas y vueltas, círculos, y vueltas. Como el perro ese que se corretea la cola y no llega a ningún lado. Así es que gracias por haber estado en la mosca Brindis, señor, como siempre. Nos estamos viendo. Es un placer para usted. Ah, sí. Entonces, nos vemos. Gracias, Miguel. chido bueno. Gracias a todos ustedes. Gracias, gracias todos. amiga. Gracias a todos. Y, y este, pues nos escuchamos. En La Mosca Brillita algún... Ah, el sabadito, ¿verdad? Sábado Ahora le puedes salir 5 a 7 de la tarde De 5 a 7 de la tarde, exacto, Dios. Bye La Mosca Mosca, mosca.